Este mes, Europa Laica filtró a varios medios de comunicación las conclusiones provisionales del informe del Tribunal de Cuentas dedicado a la fiscalización de la famosa Cruz del IRPF. En ese informe se dice que la Iglesia Católica no justifica absolutamente nada del dinero público que recibe. Y también se dice que de ese dinero, una parte lo desvía a actividades mercantiles ruinosas, como la famosa televisión de extrema derecha 13TV. También se dice que la famosa cruz no es un impuesto para los católicos, ya que el dinero se detrae del dinero de todos los contribuyentes, sean o no católicos. Las conclusiones del informe han dado la razón a Europa Laica, en sus denuncias anuales de la famosa patraña de memoria, que presenta cada año la Iglesia Católica en boca de su contable mayor, un tal Berrocal. Tal ha sido el escándalo que la conferencia episcopal ha entrado al ataque, declarando que ella no tiene por qué ser fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. En el propio Tribunal de Cuentas hay un gran desasosiego y ya está sufriendo presiones para que el informe final sea muy diferente. Y donde dije digo, digo Diego. Y las presiones pueden hacer mella ya que todo el mundo sabe que el Tribunal de Cuentas está trufado de funcionarios y consejeros muy vinculados a diversas sectas católicas. De ahí el interés que ha tenido nuestra asociación de dar este informe provisional a la prensa, porque si se producen giros espectaculares en las conclusiones del informe final, denunciaremos la injerencia católica en este órgano de fiscalización de las cuentas públicas. También Europa Laica, en este mes, ha estado presente en el juicio inquisitorial que ha tenido que soportar nuevamente el actor Willy Toledo por cagarse en Dios. Allí nos hemos tenido que confrontar a las provocaciones de los abogados cristianos. Coincidiendo con este vergonzoso procesamiento, Europa Laica ha acudido al Grupo Confederal de Izquierdas del Senado, grupo formado por Compromís, Queroa Bay, en común Podem, Adelante Andalucía y Más Madrid, para presentar una proposición no de ley para que se suprima el artículo de la tipificación de la blasfemia en el Código Penal. La presentación se hizo en rueda de prensa en el Senado, y Europa Laica estuvo acompañada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y por el filósofo Javier Sadaba, además por varios senadores. Europa Laica denunció que este artículo de la blasfemia ha sido posible por un bipartidismo que ha mantenido esta vergonzosa tipificación penal desde el año 1995 con la connivencia de jueces y fiscales ya que durante todos estos años ni el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ni la Junta de Fiscales recomendó nunca la supresión de este delito de ofensas a los sentimientos religiosos, ni tampoco lo hicieron las asociaciones progresistas ni de jueces ni de fiscales. En nuestro país ha producido una amnesia durante muchos años, quizá producida por la ingeniería social social que produjo el nacional catolicismo y la impronta que éste dejó en las mentalidades sociales. A pesar que en la mayoría de los países con estados no confesionales no existe ya este delito, en la actualidad existe una ofensiva por parte de las iglesias y religiones, y no solamente las cristianas, de introducir entre los llamados delitos de odio las creencias religiosas, de tal forma que nuevamente se quiere reintroducir en los países no confesionales, estos delitos de blasfemia por la puerta falsa de los delitos de odio. Y mientras Europa Laica estaba presentando la primera proposición de ley en contra de la tipificación penal de la blasfemia, se ha hecho público el fallo del Tribunal Constitucional por el cual se anulaba la sentencia del Tribunal Supremo en la que se condenó al cantante César Strawberry por delitos de odio y también a muchas otras personas anónimas en una extraña operación llamada Araña, que pretendía perseguir estos delitos de odio en el espacio cibernético. En el fondo, todo está relacionado con la libertad de expresión. Desde el laicismo todo está aclarado desde hace mucho tiempo. La libertad de expresión y de opinión no tiene límite alguno y los estados no deben legislar sobre la limitación de la libertad de expresión. Las ideas y opiniones sobre creencias e ideas no tienen por qué tener límites y mucho menos ser castigadas o censuradas. Solamente aquellas opiniones o expresiones injuriosas sobre las personas son las que puedan tener consecuencias en un tribunal civil, en un proceso de injurias. La expresión sobre las ideas o creencias nunca pueden ser limitadas. Otra cosa son las expresiones contra las personas que impliquen ofensas por ser lo que son. Por ejemplo, yo puedo criticar el judaísmo, sus dogmas y su religión con total libertad. Oféndase quien se ofenda. Y también puedo criticar al Estado de Israel mismo o a sus políticas. Y otra cosa es que yo critique a un judío por ser judío o por ser semita. Y en ese caso sí puede existir unas consecuencias de estas expresiones antisemitas y no digamos ya si se quiere perseguir a las personas por su condición racial o étnica. La diferencia siempre está entre la persona y la idea. El catolicismo, el judaísmo, el islamismo no es una condición personal, sino una adhesión personal a una ideología religiosa. Ideología que puede ser criticada, satirizada, como se quiera, sin ningún límite, por más que las religiones se empeñen en que sus creencias deben ser respetadas y protegidas por la ley penal. El 26 de febrero, en el Colegio Público Santa Bárbara de Villacañas, en Toledo, se ha suspendido la actividad escolar en el horario lectivo y se han trasladado a los niños y niñas a la iglesia, para la imposición de la ceniza. Esto es una actividad organizada por el colegio todos los años, en la que se produce el traslado del alumnado desde el colegio a la iglesia, y posterior regreso desde la iglesia al colegio, una vez ha finalizado la celebración religiosa. En ella intervienen los tutores asignados en cada clase, debido a que tienen que garantizar la seguridad de los niños. Alrededor de siete cursos son afectados y se produce el traslado desde los dos centros disponibles del colegio. Esto provoca que los alumnos que no pueden recibir los sacramentos de la Iglesia Católica se quedan sin recibir su normal actividad lectiva en el horario escolar. Se quedan agrupados con alumnos de cursos diferentes, sin sus tutores correspondientes y sin sus horarios asignados. Los padres de estos alumnos, que no reciben la Cruz de Ceniza, han elevado quejas a la inspección educativa, pero no han recibido respuesta, como tampoco la hemos recibido los que hemos llamado en su nombre al Viceconsejero de Educación de la Comunidad. Cientos de colegios públicos en España hacen lo mismo cada año, conduciendo a los niños y niñas hacia el altar para recibir en su frente la Cruz Cristiana de Ceniza. El día 8 de marzo, cientos de miles de mujeres reivindicarán otra vez la igualdad. En conmemoración de este día, me gustaría citar aquí a uno de los primeros anarquistas españoles, Ricardo Mella, un libre pensador y laicista vigués del siglo XIX y XX, y padre de la feminista represaliada, encarcelada y mil veces humillada, Urania Mella. Él dijo lo siguiente. La lucha es dura y es larga. Luchemos. Es menester que vivamos de nosotros mismos, que cada uno encuentre en sí mismo la razón de su vida, de su fuerza, de su acción. Las ideas iluminan, los hechos emancipan. Efectivamente, en el terreno de la igualdad muchas mujeres están hartas de tanta palabrería y de tanta teoría. Demandan hechos y que estos hechos se traduzcan en avances económicos, sociales y políticos.